Bendiciones hermanos, mi nombre es Alma Solano y quiero contarle mi testimonio, el día 29 de diciembre por ahí como a las 10 de la noche comencé a sentir una debilidad en mi cuerpo y me empezó a la vez un malestar en el estómago que tuve que ir al baño varias veces. Porque tenía diarrea También sentí como muchas ganas de vomitar Y un fuerte dolor de cabeza Entonces oí la oración de mi pastor principal Como dos o tres veces Y sentí que me mejoré Y puse y pude dormir Pero al siguiente día a la una de la tarde Volví a sentir el mismo malestar Pero esta vez el dolor de cabeza era más intenso entonces decidí escribir al pastor David Yang, que inmediatamente mi pastor me llamó y le conté todo lo que me sentía. Y él me dijo que me pusiera la mano en la cabeza, que iba a orar con el pañuelo con el cual mi pastor principal había orado. Y mientras él oraba, hermano, sentí un sudor en todo mi cuerpo e inmediatamente el dolor de cabeza desapareció. Y de ahí en adelante no seguí sintiendo más nada. Gracias le doy a Dios, Padre Celestial, por haberme permitido estar en el espacio de mi pastor principal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy gracias. También le doy gracias a mi pastor David por haber oído y contestado mi, mi petición inmediatamente y haberme llamado y haber orado por mí. Gracias le doy. Por todas sus atenciones. Gracias también les doy, Señor, a, por todos mis hermanos Madmin, el cual están oyendo mi testimonio. Gracias. Bendiciones.